¿Qué tal? Bienvenido nuevamente al taller de Power BI. En este caso vamos a ver lo que es el Power Query. Para ello hemos definido los siguientes temas. Vamos a hacer una introducción a lo que es Power Query. Vamos a ver los procesos que contempla a ETL. Luego el editor de Power Query. Luego vamos a ver lo que es la importación de datos a Power BI tanto desde orígenes XLS como CSV y luego consultas, pasos y transformaciones que son necesarios aplicar a los orígenes de datos. Bien, empecemos entonces. Power Query va a permitirte cargar y transformar datos desde diversas fuentes. Con Power Query puedes subir datos modificar parámetros, crear queries, es decir, consultas, hacer transformaciones básicas y, sobre todo, aplicar estas transformaciones tanto a filas o columnas de acuerdo a algún criterio. Entonces, Power Query es un editor de consultas aplicable a los dataset o conjunto de datos. Bien. Cuando queramos iniciar un nuevo informe en Power BI, lo primero que tenemos que hacer es traer datos para este informe. Para ello, Power BI nos ofrece cuatro tipos de conexión, como son importación, direct query, libConnection connection y modelos compuestos. Los dos primeros son los más empleados, Mientras que de connection y modelos compuestos se usan específicamente bajo determinadas situaciones. Así que veamos el tipo de conexión de importación. Cuando elijas este tipo de importación, va a suceder que los datos se van a copiar hacia Power BI, hacia el archivo de Power BI que estás creando. ¿sí? Es decir, vas a estar trabajando en forma local. Esta es una de las formas más usadas. Más usadas eh, porque en realidad brinda muchas facilidades. Por ejemplo, te da acceso a todas las funciones DAX, como también el tiempo de respuesta cuando haces operaciones es extremadamente corto comparado a los otros modelos. ¿Qué sucede con el caso de DirectQuery? Bueno, con DirectQuery, en cada interacción se genera una consulta o actualización desde la base de datos. Con Direct Query los datos no se copian. En realidad, estás trabajando en tiempo real. Por lo tanto, Direct Query te da una ventaja. Una ventaja de que los datos están totalmente actualizados en comparación de la importación. La importación mantiene datos a nivel local tal y como estaban en el momento en que efectuaste la conexión. Bien, ¿y qué sucede con Leap Connection? Bueno, en este caso, trae datos desde un servicio de Power BI o desde un servicio cloud que provea eh, un software como servicio. Finalmente, en el caso de los modelos compuestos, eh, esto es una combinación... De direct query y múltiples conjuntos de datos. Veremos luego algún caso especial que se apegue a la aplicación de modelos compuestos. Bien, el proceso ETL. ETL en realidad son las siglas de extraer, transformar y cargar. Eh, proviene de las palabras en inglés. Extract, Transform y Load. Se utilizan para describir las acciones que se llevan a cabo, digamos, en una secuencia que normalmente se aplica. Empezando por extraer. ¿sí? Extraer se refiere a una serie de pasos que se aplican inicialmente para conectarse a una fuente o origen de datos que podría ser Excel, un archivo de texto plano CSV, XML inclusive JSON o una base de datos ¿sí? Entonces el hecho de conectarse acceder a la fuente de datos y poder lecturar su metadata es decir, la descripción de las columnas, ¿sí? sería el punto de extraer luego vendría la etapa de transformar. En esta etapa lo que se hace es adaptar los datos. Primero que nada, tengamos en cuenta lo siguiente. Los datos normalmente no están preparados, por lo tanto, van a requerir adaptarse. ¿sí? Por ejemplo, el formato de fechas del origen de datos podría ser totalmente diferente al que tú necesitas emplear en este momento, podría ser un formato en inglés. O los datos podrían requerir ser limpiados, ya que ex existen, tal vez, datos que eh, no concuerdan con los datos reales. O necesitarías eh, generar cálculos que te permitan obtener nuevas, nuevas columnas y, por supuesto, con esto enriquecer el modelo que vas a crear. Bien una vez que se hayan efectuado las transformaciones necesarias, vas a tener que traer toda esta data hacia el modelo de Power BI y a esto se le denomina cargar, ¿sí? Entonces, el proceso de carga trae todos estos datos hacia el archivo de Power BI que estás construyendo. Bien, veamos entonces en detalle el proceso de ETL, específicamente el de extraer, cuando nos conectamos a los orígenes de datos. ¿sí? Eh, desde el panel Inicio de Power BI, puedes conectarte eligiendo la opción Obtener datos, con lo cual vas a ver un listado de los orígenes de datos más comúnmente empleados. Ahí puedes apreciar, por ejemplo, libros de Excel, o por ejemplo SQL Server, textos planos o CSV, inclusive servicios web. Pero algo que te debe llamar la atención es la opción más. Si cliqueas sobre esta opción vas a poder obtener todo un listado de orígenes de datos que inclusive puedes visualizar están clasificados como archivos, base de datos, Power Platform o acceso a servicios cloud de Azure, o servicios en línea de otros fabricantes, inclusive otras opciones. Bien, en el caso específico de este capítulo, vamos a trabajar con un archivo eh, provisto por Microsoft denominado AdventureWorks. Lo estamos proporcionando en formato XLS. Por lo tanto, la forma de importarlo o traerlo hacia nuestro modelo, sería el siguiente. Eh, efectuarías clic sobre la opción Obtener datos. A continuación, eliges la opción Libro de Excel. Inmediatamente te va a preguntar cuál es específicamente el archivo. En este caso, ubicarías el archivo que está denominado como 1 ventas Adventure works con extensión xlsx. Lo seleccionas y le das clic al botón Abrir. Con esto vas a tener una siguiente ventana donde vas a poder apreciar cada una de las tablas definidas en este archivo de Excel, pero también en nombres definidos, ¿sí? nombres y hojas definidas. En este caso vamos a trabajar seleccionando la hoja clientes. Cuando selecciones la hoja clientes, inmediatamente Power BI te va a mostrar una estructura de columnas con algunos ejemplos, con algunas, algunas filas ejemplo. De hecho, no te va a mostrar todo. Es únicamente las mil primeras filas. ¿no? Entonces, si estás conforme, inmediatamente puedes elegir la opción cargar. Muy bien. Cuando hayas elegido la opción cargar, se va a mostrar a continuación este, eh, esta tabla en la vista datos. Fíjate que hacia la derecha tenemos el panel que dice campos y debajo del panel campos el nombre de la tabla que le corresponde que en este caso sería clientes. Ahora, por el proceso realizado vemos que la tabla clientes tenía varios campos, ¿no? sí okay. Y estos campos seguramente van a necesitar eh, ser aplicados a alguna transformación. Bien, pero ese sería el ejemplo de efectuar una importación. Pero, ¿qué tendríamos que hacer en el caso en que yo necesite hacer una extracción por direct query? Bueno, de hecho, tendrías que conocer la dirección del servidor al cual te pretendes conectar. En este caso está como ymarques.database.windows.net indicándonos de que es un servicio de Azure. Luego ingresarías el nombre de la base de datos, en este caso AdventureWorks y por supuesto el modo de conectividad, en este caso DirectQuery. Bien, a continuación vas a necesitar eh, proporcionar la las credenciales que corresponden para poder eh, lecturar esta base de datos. Esto es importante recalcar. Solamente vas a poder leer datos desde la base de datos a la que te conectes. Ese sería el modo de conexión por defecto. No va a haber ninguna posibilidad de que efectúes modificaciones desde Power BI o específicamente desde Power Query hacia la base de datos. Muy bien, entonces, proporcionarías las credenciales como el nombre de usuario, la contraseña y, por supuesto, el nivel que se va a aplicar a esta configuración, que en este caso coincide, por ejemplo, con el nombre de eh, el dominio de la base de datos al cual te quieres conectar. Bueno, le darías conectar y va a traer datos. Antes, antes quiero recordar lo siguiente, que cuando hagas direct query, los datos... Eh, se, se mantienen en el origen de datos y tú estás trabajando en tiempo real con la base de datos a la cual te has conectado. Bueno, de cualquiera de las dos formas vas a tener acceso al editor de Power Query. Bien, este editor de Power Query es una herramienta que te permite darle tratamiento a los datos. Entonces vas a poder aplicar cambios. Ojo sin modificar los datos originales, sea cual sea el origen o tipo de importación que hayas elegido, sea importar o sea direct query. Bien, entonces Power Query es una tecnología Microsoft de conexión de datos, primero para detectar el origen de datos, conectar, combinar y refinar los datos que se hayan extraído desde diferentes fuentes de datos. Bien, entonces, para extraer mediante Power Query, en realidad vamos a hacer uso de un lenguaje, el denominado lenguaje M. ¿sí? Para transformar vamos a tener las posibilidades de fusionar, combinar, limpiar y enriquecer. Finalmente, podremos traer los datos al archivo de Power BI que estemos elaborando. Bien, antes habíamos mencionado ya cómo podemos ingresar al editor de Power Query. Para ello, simplemente en la cinta de opciones debes elegir la cinta inicio y ubicar el botón transformar datos. Cuando elijas transformar datos, vas a encontrar dos opciones. Transformar datos o modificar la configuración de origen de datos. Bueno, en este caso sería únicamente transformar datos. Ahora que tenemos a la vista el editor de Power Query, debemos elegir la tabla a la cual vamos a aplicar los cambios. En este caso, la tabla elegida es la tabla clientes. Bien, en la parte central y de un marco rojo puedes encontrar la barra de fórmulas. Específicamente estamos visualizando la fórmula que se está aplicando. En este caso se le está cambiando, se le está cambiando, por ejemplo, el tipo de datos. ¿Ok? ¿Sí? En realidad podemos nosotros hacer muchos cambios. Pero sí, déjame decirte de que... Eh, Power Query cada vez, cada vez que hace una importación aplica sus propias adaptaciones. Me refiero con esto a que Power Query debe tratar los datos convirtiéndolos a datos que normalmente maneja. ¿Sí? Por eso vamos a ver hacia la derecha que hay una lista de, cam de pasos aplicados que todavía no hemos nosotros indicado pero que Power Query ha tenido que aplicar para que sea posible visualizarlos como lo estás viendo en este momento. También en el encabezado de cada columna vas a encontrar la descripción de la columna, pero hacia la izquierda vas a encontrar un icono que indica el tipo de datos de la columna. Por ejemplo, en el caso del ID cliente podrás ver que dice 1, 123 indicándonos que es un dato de tipo numérico o en el caso de la columna nombre, verás el icono ABC, el cual es indicativo de que se trata de textos. Bien, entonces, para nuestro segundo ejemplo, eh, recomiendo que puedas dirigirte a este link para que puedas descargar el archivo Clientes M de tipo CSV una vez que lo hayas descargado y lo tengas en tu equipo, puedes elegir la opción para obtener datos desde Power BI y elegir el tipo CSV. Al igual que cuando importabas un Excel, te va a pedir que elijas el archivo y simplemente puedas seleccionarlo. Bien. Los datos, como mencionamos antes, normalmente van a necesitar ser, primero que nada, consultados y transformados. ¿Sí? Entonces, para ello es importante que prestes atención a los encabezados de cada columna. En los encabezados de cada columna vas a poder visualizar un gráfico asociado al tipo de datos que maneja Power BI estos tipos de datos los puedes ver con detalle en este momento por ejemplo en el caso del de campo fecha cuando lo importamos era un campo de tipo texto entonces va a ser necesario de que este campo fecha sea convertido desde tipo texto al tipo fecha ¿esto por qué? porque si no no va a ser posible realizar fácilmente operaciones con respecto a la dimensión tiempo. Algo parecido sucede con el campo cuenta. Fíjate que el campo cuenta inicialmente era un campo de tipo numérico. Lo recomendable es que este campo pase a ser de tipo texto. ¿Esto por qué? Eh, con los números... O códigos de cuenta, no vamos a efectuar operaciones directas de cálculo, es decir, no vas a sumar un número de cuenta con otro número de cuenta, simplemente los necesitamos como identificadores. Bien, situación similar sucede con el código del departamento. El código de departamento inicialmente era un número y hay que pasarlo a texto porque no vamos a efectuar operaciones matemáticas en base a ese código de departamento. También tenemos una columna, una columna suma de importe. Esta columna no la vamos a necesitar, así que eh, podrías sin ningún problema eliminarla. Pero antes lo recomendable sería que generes una nueva columna, a la cual, por ejemplo, podremos denominar eh, suma de importe 1. Si, si te fijas en detalle con respecto al suma de importe, notarás de que viene con una notación iniciando con el símbolo dólar y, por ejemplo, algunos paréntesis. ¿no? Eh, digamos, la gente que está muy metida en contabilidad entiende que, por ejemplo, el dato... 974 dólares, paréntesis, paréntesis, es en realidad un monto negativo, ¿sí? y que en realidad estamos eh, mostrándoles una notación que corresponde más al uso inglés específicamente de Estados Unidos. Entonces, habrá que hacer la adaptación específica y indicarle de que este es un valor numérico con formato inglés, Estados Unidos. Bien, una vez que hayas aplicado los cambios o las transformaciones, también es posible eh, deshacer estos cambios. ¿Cómo así? Fíjate que hacia la derecha tienes el listado de los pasos que han sido aplicados. Uno a uno. Entonces, si en alguno de los pasos te has equivocado o en realidad quieres corregirlo, puedes hacerle clic al símbolo X que tienen asociado hacia la izquierda. Con esto podrás deshacer el paso que selecciones. Bien, entonces, veamos lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Qué sucede en el caso de importar datos a una columna que se supone tiene fechas, ¿sí? y dónde se muestra el icono de tipo texto. ¿Qué sucede si no se transforma? Sobre todo cuando apliquemos cálculos de fecha. Bueno, lo que va a suceder de inmediato cuando apliquemos cálculos a una columna que se supone es fecha, pero que no ha sido transformada, es que vamos a tener avisos de color eh, amarillo con rojo, con texto rojo indicándome de que tengo errores de cálculo. Así que adaptar y transformar estos datos es sumamente importante. Bien, finalmente aplicando lo que hemos aprendido, te recomendamos descargar el archivo DAT Tabular y adecuar las filas y columnas tal como se indica en la práctica. Finalmente que tenemos en, al cierre de esta sección. Tenemos que Power Query es un componente o específicamente una herramienta de Power BI que permita ejecutar la extracción, transformación y carga de datasets. También, los cambios aplicados en el editor de Power Query no modifican los datos del origen de datos el origen de datos se mantiene igual. ¿Sí? Se están efectuando los cambios específicamente dentro del archivo de Power BI. También, es posible importar datos a Power BI desde diversas fuentes como archivos de Excel, CSV, base de datos, servicios web, etc. Finalmente, las consultas, pasos y transformaciones se pueden deshacer si es que así lo requieres, en el mismo editor, ¿Okay? nada más que solo antes de ser aplicados.